Hola a todos, ayer pudieron ver la transmisión a través del Facebook Live de Fenas Call, del webinar donde hablamos sobre el intérprete sorda. Muchas personas estuvieron interesadas y tuvimos más de 300 personas conectadas. Hablamos de temas muy interesantes como la diferencia de traducción, interpretación y otros temas que generaron una amplia participación, muchas opiniones y preguntas. Podemos evidenciar que este tema es muy importante y no solamente estuvieron conectados desde Colombia, sino también desde otros países como Honduras, Paraguay, Perú, Bolivia, México y muchas personas que estuvieron participando activamente en este espacio. Ayer, por cuestiones de tiempo, no pudimos dar respuesta a todas las preguntas que teníamos porque teníamos que finalizar a las siete y media. Sin embargo, recogimos todas sus opiniones y consultas y el día de hoy, a las 6 de la tarde, en la segunda sesión, vamos a responderlas. Pero también tenemos un invitado muy especial. Él es Nigel Howard. Hola, ¿qué tal? Esta es la seña con que me identifican en la comunidad sorda y para otros soy Nigel Howard. Estoy muy contento de poder acompañarles en el webinar titulado El intérprete y traductor sordo. Allí estaré compartiéndoles cuál es la funcionalidad del intérprete o traductor sordo y cómo ha sido su desempeño a través de la historia. Estoy muy contento de poder verlos allí. Nigel Howard es un intérprete sordo profesional que lleva muchos años de experiencia, más de 25 años en el ejercicio de la interpretación. Además, es docente universitario, trabaja en tres universidades en procesos de formación de intérpretes sordos y oyentes. Esta amplia experiencia sumada a su trayectoria a nivel internacional ha permitido que sea uno de los intérpretes sordos más reconocidos en el mundo. Vamos a hablar acerca de los procesos de formación que ha liderado a nivel mundial para personas sordas y oyentes. Y además vamos a tener la oportunidad de conversar con él acerca de la certificación de intérpretes, es necesaria o no la certificación de intérpretes sordos, cómo se realizan los procesos de formación y otros temas interesantes. Los esperamos hoy a las 6 de la tarde. Nos vemos en el Facebook de Fenascol.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 que están ya eh, en el vivo que estamos transmitiendo a través de Facebook Live. También eh, tenemos personas conectadas desde Bolivia, Paraguay, Chile, que en este momento están eh, presenciando este vivo, así que bienvenidos, Latinoamérica Unida, nosotros hermanos latinoamericanos, para hablar de ese tema tan importante que es el intérprete sordo. Es un tema muy interesante, hoy tenemos un invitado especial, una persona sorda de Canadá, esta es su seña, Nigel Howard, él tiene muchísima experiencia, lleva muchos años trabajando en este tema y la idea es poder conversar con todos ustedes, así que esperamos todas sus preguntas, dudas, inquietudes, todas son bienvenidas. Ayer... El tiempo no nos alcanzó, tuvimos que interrumpir según lo establecido a las siete y media y quedaron varias preguntas sin responder. Por esa razón, eh, ya hoy vamos a, a retomar las respuestas que estábamos dando ayer. Daniel, Sebastián van a estar eh, hoy con nosotros también para poder responder a las preguntas que quedaron pendientes. Y luego sí damos lugar a Nigel Howard para que él nos pueda compartir su experiencia en este espacio. Así que eh, al finalizar la presentación también vamos a tener un segundo espacio para que ustedes le pregunten a Nike. En este momento ya tenemos 130 personas. Esperamos que el número crezca. A ver, 300 como ayer. Ojalá lleguemos al mismo número. Bueno, muchas gracias. y Bienvenida a Luz Mari, la doctora Luz Mari, que ayer estuvo seleccionando varias de las preguntas y en este momento las va a transmitir a Sebastián y a Daniel para que ellos puedan responderlas. Hola, hola a toda Colombia y también a Latinoamérica. Nos alegra muchísimo que nos estén viendo y bueno, agradecemos muchísimo la confianza de ustedes. Hoy hemos preparado este servicio y esta conferencia. Y vamos a continuar con algunas preguntas que tenían las personas y vamos a resolverlas. Bueno, no sé eh, cuál de los dos me quiera responder, si Daniel o Santiago. La primera pregunta, eh, no importa si de pronto re repetimos algunos temas, la idea es explicarlos y que queden claros. Y la primera pregunta es, ¿dónde hay...? investigaciones o cuáles son las investigaciones a nivel internacional que hay respecto al intérprete sordo. No sé Daniel si tú quieres responder. Bueno, ok, entonces voy a responder yo. Un saludo para todos. Bien. Eh, respecto a la pregunta sobre la investigación que hay respecto a las personas sordas, podemos hablar, por ejemplo, de Estados Unidos. Tenemos un equipo de investigación allí respecto a la traducción e intérpretes de personas, e, e intérpretes, personas sordas. En Canadá también hay investigaciones en diferentes universidades y también en Estados Unidos hay una institución de intérpretes sordos o de traductores sordos en Norteamérica. También en Europa tenemos otra entidad que también investiga sobre eh, las personas sordas y también hay formación de personas sordas y también WASL. En el contexto académico eh, tenemos todo lo que tiene que ver con la profesionalización, con la, la carrera para las personas sordas y son aproximadamente también cursos en otros espacios de 100 horas en la cual hay formación. Entonces, Nigel también hoy les va a traer toda la información, muy importante para que ustedes estén súper pendientes y aprovechen todo este espacio para aprender. Bueno, de acuerdo con lo que estaba compartiendo Sebastián, en este momento en Colombia no existen investigaciones en relación al intérprete sordo, sin embargo, podemos tener referencias de otros países donde eh, existan referencias. En Argentina tenemos a Juan Drueta que ha realizado un trabajo desde hace muchos años y eh, aquí en Colombia podemos tener esa, esa base teórica para poder realizar investigaciones que estén acordes a nuestro contexto nacional. Entonces, me parece que es importante realizar ese tipo de investigaciones, teniendo en cuenta las experiencias internacionales. Muy bien, muchísimas gracias Daniel y Santiago. Ahora la segunda pregunta es sobre... ¿Por qué Fenascol está trabajando con intérpretes sordos y por qué no eligen algunos modelos lingüísticos para Cumplir esta función como intérprete? No sé si quieres responder, Daniel. Bueno, y cuando hablamos de que los modelos lingüísticos pueden ser también intérpretes de lengua de, de señas, intérpretes sordos, eh, puedo traer a colación lo que estábamos diciendo. Ayer con Sebastián, tenemos que diferenciar claramente cuál es el rol del intérprete sordo. El modelo lingüístico tiene eh, un componente pedagógico educativo que desarrolla en aulas de clase con los estudiantes eh, de, del curso en el cual está participando. Y en ese momento es un actor en el contexto educativo, diferente al intérprete de lengua de señas que cumple un rol totalmente diferente. Es importante conocer el perfil de cada uno de estos diferentes espacios para interpretar nuevamente, se deben conocer eh, ambas lenguas o más lenguas si es posible, también tener habilidades cognitivas para hacer los procesos de traslación, también es importante tener experiencias eh, en inmersión en diferentes culturas, no es que solamente un modelo por tener la experiencia de trabajar con la lengua de señas puede ser un intérprete porque son perfiles diferentes, no quiere decir que no lo pueda hacer. Claro, una persona sorda que es modelo lingüístico también puede desempeñarse como intérprete, pero formándose para tal caso. Bueno, muchísimas gracias. La tercera pregunta... Las personas con hipoacusia son personas sordas, ¿es igual? Claro que sí, anteriormente ya habíamos hablado respecto a ese tema, Daniel explicó claramente el rol del intérprete y mostró diferentes perfiles. Una persona sorda que es intérprete, no importa si tiene sordera profunda, no importa qué nivel de sordera tenga, lo importante es eh, el ejercicio de la interpretación. Puede hacerlo con un intérprete oyente o también una persona con hipoacusia puede, eh, digamos que tiene la información del español de manera auditiva y puede hacer la interpretación correspondiente porque tiene una identidad como persona sorda o puede usar también un apoyo con un intérprete oyente. O si tiene el suficiente nivel auditivo, puede hacerlo sin el intérprete oyente. Depende de los diferentes niveles. O también hay personas que son con, tienen hipocusia pero pueden hacer la voz respectivamente. Hay diversidad y pueden ser intérpretes si lo desean. Lo importante es la calidad que haya, los temas técnicos, los perfiles, la idoneidad en la voz, en el discurso técnico. Esto es lo más importante. Otra pregunta es, eh, eh, ¿hay personas sordas que quieren apoyar en este servicio de interpretación? ¿Pueden hacerlo? Eh, ¿Me repites la pregunta, por favor? Hablaban de unos apoyos. ¿Hay alguna manera en que las personas sordas que están interesadas en ser intérpretes sordos eh, puedan recibir alguna ayuda, alguna indicación o también apoyar en estos procesos de interpretación? Actualmente eh, creo que el apoyo tiene que venir de uno mismo. Eh, en procesos de autoformación, ser autodidactas. Si se proyectan eh, como intérpretes a futuro, lo más importante es poder apoyarse en la tecnología, apoyarse también en las diferentes herramientas que uno encuentra hoy en día para eh, encontrar discursos diferentes en, en lengua de señas. Eh, por ejemplo, ahorita tenemos mucha información con intérpretes de lengua de señas en televisión. ¿Cómo yo puedo tras eh, transmitir el mismo mensaje como un intérprete sordo. Ojalá a futuro podamos tener cursos de formación para intérpretes sordos, ojalá lo podamos hacer, sería lo ideal y sería importante poder recoger experiencias internacionales, generar un programa rápidamente para poder eh, así tener un, un programa de formación para intérpretes sordos. Otra pregunta. Es, eh, ustedes trabajan como intérpretes eh, sordos, entonces usan los protocolos que ha establecido wasni los siguen, siguen esos lineamientos... Bueno, respecto a la pregunta, eh, como antes decíamos, aquí en Colombia nosotros todavía no tenemos estos procesos, eh, digamos que avalados en Colombia, sin embargo nosotros sí nos guiamos por las directrices y los protocolos. No son exactamente iguales, tenemos que adaptarlos a las necesidades colombianas, pero obviamente la idea es trabajar en esto. como ya les habíamos contado anteriormente. La idea es trabajar unidos y tener esas relaciones internacionales que nos permitan construir una mesa de trabajo en FENASCOR que la tenemos para planeación de, de todo esto. Entonces, igual FENASCOR les va a dar toda la información. Tenemos bastante información sobre este tema. Si ustedes están interesados y quieren apoyarnos, claro que sí. Es muy importante. La idea es que ustedes miren su perfil, la capacidad que tiene y estamos atentos y muy contentos de recibir su apoyo. Otra pregunta es, ¿ustedes qué piensan eh, respecto a las personas sordociegas? Si tienen el 25% de visión, ¿es posible que sean intérpretes? Eh, la figura del intérprete sordo puede ser utilizada en varios espacios. Hay varios escenarios en los cuales podemos... Eh, trabajar eh, de pronto con algunos apoyos como los colores, el, el uso también de las herramientas, la iluminación. Cuando empezamos nosotros con esta experiencia en Fenascol el fondo era blanco y muchas personas sordociegas nos hicieron la sugerencia de que cambiemos el fondo a un fondo que genere más con, con contraste, podría ser negro o gris, para también satisfacer la, el, el derecho que ellos tienen a acceder a esta información de manera correcta. Por eso es que es importante también trabajar con todo el público que nosotros podemos llegar a tener y generar todos los cambios posibles y hacer todas las adecuaciones para que eh, la mayor cantidad de personas pueda acceder a esta información. La mayor parte de la comunidad y la comunidad sordo-ciega no puede ser ignorada, sus sugerencias, sus opiniones, todas vamos a tenerlas en cuenta y es importante que se tengan en cuenta, porque no estoy hablando solamente eh, desde el ejercicio que yo hago de manera particular como profesional, estoy hablando de toda la comunidad y también eh, importante la actitud, la actitud crítica que deben tener al momento de hacer sugerencias, no una crítica destructiva, sino constructiva. Muchísimas gracias por tu respuesta, sino que la pregunta eh, es ¿una persona sordociega puede ser intérprete si tiene el 75% de, de visión? ¿Podría hacerlo? Esa es la pregunta. Bueno, eso depende. Si la persona es sordociega y depende del nivel de visión que tenga, de las habilidades también que tenga, de la capacidad visual que pueda tener. Si una persona de pronto no logra ver en absoluto, entonces pues ella tendría que mirar de qué otra manera. También, por ejemplo, sabemos que puede ser de diferentes formas, pero creo que también la, el, el tema de accesibilidad, hay que mirar los perfiles en las diferentes habilidades y la diversidad que hay en esta población. Otra pregunta es, eh, ¿cómo se evalúa ¿A un intérprete sordo? ¿Cómo es la evaluación para ser intérprete sordo? Bueno, en este momento no existe una evaluación para... Eh, Aplicarla directamente a intérpretes sordos, es importante tener también los criterios establecidos, tener un programa para poder tener así las competencias que vamos a evaluar, porque no sabemos eh, qué evaluar solamente a, a simple vista. Sí, Esto es un proceso que estamos iniciando actualmente. Hay una experiencia que estamos recogiendo que es importante sistematizar para futuro poder tener también una batería de evaluación o un proceso de evaluación. También podemos indagar a nivel internacional qué experiencias existen para eh, poder evaluar intérpretes sordos. Creo que una base fundamental es el proceso de evaluación a los intérpretes oyentes. Sin embargo, aquí se tienen que hacer los ajustes necesarios a esta evaluación porque nuestras eh, competencias deben ser más visuales. Por ejemplo, no podemos solamente copiar como loros lo que dice el intérprete oyente, ¿no? Eso no es algo así tan, tan mecánico. Tenemos que ver las habilidades visuales, por ejemplo, de los intérpretes oyentes, que es muy importante. Excelente. ¿Puede un intérprete sordo trabajar en diferentes sectores como puede ser el político, jurídico, eh, musical? ¿Se puede? Claro que sí, claro que sí. Un intérprete sordo puede estar en una asamblea, en una conferencia, en ámbitos políticos, puede participar y puede ser intérprete sordo en televisión o también, eh, digamos, por ejemplo, en temas eh, regionales, por ejemplo, en este tema del COVID-19 de las emergencias, entonces estar allí como intérprete sordo o de pronto en conferencias o en alocuciones puede estar y es importante y puede participar en todos estos espacios. Además, un solo intérprete muy probablemente no esté capacitado para estar en todos los espacios. ¿Sí? una misma persona, ahí es donde entra a jugar la conciencia profesional, no es que acepto estar aquí y allá en el ámbito educativo en el sector judicial, también en películas, en eventos, porque quiero estar en todos los espacios, no, mucho cuidado, porque el intérprete debe ser consciente de cuál es su perfil y en cuál es competente de acuerdo a sus habilidades por ejemplo, en el ámbito judicial no tengo las herramientas, me desempeño solamente en el espacio de conferencias es también un proceso de autoevaluación evaluación y autorreconocimiento para que los intérpretes sepan en qué espacios pueden ir, porque, o si no, sí estaríamos cometiendo un error. Es correcto. Bueno, otra pregunta, eh, ayer eh, la respondimos, pero es importante retomarla. Creo que tal vez otras personas nos están viendo posiblemente y creo que es importante aclararla. ¿Los intérpretes sordos y los intérpretes oyentes requieren la misma formación? Eh, sí, intérpretes oyentes e intérpretes sordos requieren formación, pero hay una diferencia que es la auditiva y la visual. Son diferentes maneras y diferentes metodologías de formación. Pero si hablamos de interpretación o de traducción, quiere decir que es general, o sea, que es para todos. Y todos tenemos que aprender los conceptos básicos, la manera de trabajar, la parte técnica que se requiere. Lo único que se diferencia es la metodología. Hablamos de lo auditivo y de lo visual. Muy bien, otra pregunta que hay allí, eh, nos preguntan sobre Wasley. Los, eh, ¿Wasley reconoce la figura del intérprete sordo? Sí, creo que más tarde Nigel con su eh, participación también nos va a aclarar porque él hace parte de Wasley, entonces yo creo que más tarde pueden responder. Y la WASLI y la Federación Mundial de Sordos, de manera articulada, reconocen a la figura del intérprete sordo, ambas entidades a nivel mundial, al igual que los intérpretes oyentes tienen el mismo estatus. Excelente. Los intérpretes sordos e intérpretes oyentes eh, reciben el mismo pago, o sea, si se les paga a los intérpretes oyentes, una suma específica, ¿es la misma para los intérpretes sordos? Bien. A nivel económico, eh, es lo ideal que los intérpretes sordos también reciban una remuneración por el trabajo que realizan. Sí. Importante también el perfil así como existen en diferentes países los niveles para poder categorizar el servicio de interpretación, entonces también los intérpretes sordos deberían eh, estar en esa categoría, pero no por debajo, sino al mismo nivel que reciba un pago una persona oyente. Ok, una última pregunta de las demás que nos realizaron ayer. Las funciones del intérprete oyente son las mismas funciones del intérprete sordo, son iguales? Las funciones de los intérpretes en general son las mismas. Tanto sordos como oyentes tenemos las mismas funciones. Sin embargo, el proceso como tal es diferente, porque los intérpretes oyentes tienen el canal auditivo, ¿sí? Y también el canal auditivo oral, es decir, escuchan el mensaje y a la vez cuando ven el mensaje de la persona sorda, lo que hacen es reproducirlo a voz. Sin embargo, eh, para las personas sordas es diferente pero la, el objetivo y el procesamiento de todo esto es finalmente transmitir un mensaje. Las bases eh, éticas, como la actitud, la confidencialidad, eh, la neutralidad, todo esto sí eh, aplica para todos, tanto intérpretes sordos como intérpretes oyentes. Ok, perfecto. Bueno, ya hemos terminado eh, las preguntas. Ahora vamos a darle paso a Henry y también eh, para conocer a Naya. Entonces, bueno, yo me voy por el momento. Gracias. Bueno, muy interesante esta sesión de preguntas y respuestas. Creo que todos aprendemos cada día más. También hoy eh, tenemos varias preguntas diciendo que eh, eh, ayer ya las habían hecho y hoy nuevamente eh, las las vuelven a preguntar porque dicen, ¿qué pasa con la certificación? ¿Quién es el responsable de certificar al intérprete sordo? ¿La Asociación de Intérpretes? ¿La Asociación de Sordos? ¿Quién será responsable de certificar a cualquiera de estas dos, eh, de estas dos entidades? Entonces... Eh, en este momento, por ejemplo, la Universidad del Bosque abrió una carrera de interpretación, pero solamente para intérpretes oyentes de lengua de señas. Una lástima, porque podría ser una gran oportunidad para que se abran espacios en la academia para eh, intérpretes sordos. Ojalá se pueda hacer a futuro, ojalá se puedan hacer los ajustes, y también depende de la incidencia que nosotros hagamos para que estos espacios se puedan abrir. Y si no tenemos en este momento una carrera, eh, sí... Si, eh, esto recae en la asociación de sordos o de intérpretes. ¿En cuál de las dos está esa certificación que se debe dar en este momento? Las asociaciones pueden crear unos programas, pero es importante tener unos, una metodología y realmente, digamos que un protocolo. Esto es lo que nos van a explicar y cómo nosotros podemos crearlo dentro de las asociaciones o también dentro de FENASCOL para poder hacer... Eh, todo este proceso y poder tener oportunidad para que las personas sordas se formen. No se trata de que se haga en cual, de cualquier momento o en, de cualquier manera, sino realmente hacerlo de una manera de calidad y de manera académica. Y hace aproximadamente dos meses eh, yo me inscribí en el formato de la Universidad del Bosque. Realmente yo me inscribí para poder ingresar y es, estudiar y ser profesional como intérprete. Pero finalmente, después de que hice el proceso, me dijeron: Ay, pero es que tú eres una persona sorda, entonces, ¿cómo vas a hacer? Y yo, Pero es que yo puedo. Yo estuve insistiendo, insistiendo, y si ustedes están interesados, la idea es que nosotros podamos insistir también y que salga un grupo más grande para que podamos entrar allí a la universidad. Lo mismo que pasó con, o sea, al igual que la Universidad del Valle, entonces la Universidad del Bosque, pero tenemos que estar juntos en esto para que se pueda dar. El tema de la certificación, sí, ya sea certificación o el registro de la tarjeta profesional. Eh, es importante entender que la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de la necesidad de contar con intérpretes oyentes que sean provistos por el gobierno. Pero, ¿será que el gobierno sabe cuáles son los requerimientos de la población sorda? ¿Sí? En este momento se están presentando muchas situaciones con las secretarías de educación a nivel regional en todo el país que contratan intérpretes que no reúnen los requisitos mínimos para poder interpretar en contexto educativo. ¿Y cómo lo hacen? Sí, a través de un proceso de selección donde no hay una certificación. No, Antes Fenascol realizaba un proceso de evaluación, en este momento el INSOR está realizando también un proceso de certificación y evaluación de intérpretes. ¿Será que nosotros como personas sordas también podemos evaluarnos con el INSOR cuando esto ya sea eh, posible, cuando ya los intérpretes oyentes lo estén haciendo? Ojalá que el INSOR trabaje de la mano con la Asociación de Personas Sordas, en este caso FENASCOL. Penascol como eh, organización que representa a, a la población sorda. Entonces es importante que el gobierno no tome decisiones arbitrarias, sino que lo haga articuladamente, como siempre decimos, nada para nosotros sin nosotros. Y que no se tomen decisiones ignorando a la comunidad y a la vocería que representa a la comunidad sorda. Esto debe ser articulado, deben conocer también las experiencias de la población sorda, los intérpretes sordos cómo trabajan, cómo trabajan los intérpretes oyentes para así poder lograr una certificación. Bueno, eh, muy buena respuesta, excelente. Y eh, una última para dar lugar a Nigel. Una persona en este momento está preguntando, bueno, voy a contextualizarlos, ¿sí? Ustedes saben que aquí en Colombia hay una gran problemática eh, con la población sorda que va a espacios judiciales, ¿sí? Porque no tiene servicios de interpretación adecuados. Y es un tema obviamente muy delicado por tratarse de temas jurídicos, legales. Entonces, eh, ¿será que un intérprete sordo podría apoyar la calidad de la interpretación en estos espacios? ¿Sería un, un, un apoyo más? Ese tema es muy interesante y es una gran responsabilidad de interpretar en espacios eh, judiciales. A mí me ha tocado en ocasiones ir a espacios y, y evidenciar cómo los mensajes en ocasiones no son claros, porque estas personas sordas no hablan en lengua de señas colombiana, sino que tienen un código a partir del cual se comunican En ocasiones los intérpretes eh, no, no son conscientes y aceptan ese tipo de, de servicios de interpretación y pueden de, de pronto interpretarlo de manera errónea. Las personas sordas podríamos también participar en esos espacios eh, mediando comunicativamente de manera neutral. Eso sí es importante en el espacio jurídico. ¿Sí? A ver qué está diciendo en este momento, qué pasó allá, que como tratando de dilucidar cuál es el mensaje y que quede claro lo que quiere decir esta persona sorda, transmitírselo en el LSC, Lengua de Señas Colombiana, al intérprete oyente de manera simultánea o puede ser también posterior para poder transmitir el mensaje. No es fácil, no es fácil, es una gran responsabilidad porque estamos hablando ya de aspectos legales y jurídicos, muy delicados. Eh, además, eh, sabemos que la terminología que usan en temas jurídicos y legales son muy complejos. Entonces, cuando hablamos de fuego, pueden ser armas de fuego como cuáles. Entonces, es importante tener claridad y saber y tener el contexto. Hace poco estuvimos hablando eh, respecto a una persona, nos contaba, eh, que estuvo como intérprete, Allí estuvo apoyando y el discurso que se hacía era muy, muy complicado, entonces tenía que escribir, también, eh, por ejemplo, eh, personas militares, entonces era como el discurso, se llamaba intérprete pausado, que era como las experiencias que tenían, entonces, intérprete pausado, ¿qué quería decir?, que el intérprete no iba a una velocidad muy, muy rápida, sino que iba haciendo como ese discurso más o menos para que se entendiera, iba lentamente, iba pausadamente. Entonces, es una manera de, de traducir e interpretar es muy interesante y son experiencias. Y ojalá si ustedes tienen esas experiencias y esas historias nos puedan contar, porque eso también construye en lo que es la interpretación. Bueno. Excelente esta información, muy interesante. Tenemos en este momento 230 personas conectadas desde Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile, Venezuela, bueno, eh, sí, otras personas de otros países. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen también eh, en otros lugares. Y todos estamos aquí como expectantes para el, el plato fuerte de esta noche, ¿sí? Todos estamos aquí esperando. A Nigel Howard, bienvenido, bienvenido aquí para contarnos tu experiencia. Nos alegra mucho contar contigo aquí en este espacio de construcción, porque no solamente ocurre aquí en Colombia, ojalá esto sea a nivel Latinoamérica y que sigamos fortaleciendo nuestra unidad. Adelante. Saludos a todos, ¿qué tal? Por ahora entonces vamos bien con las cámaras perfecto ok este, todo está bien así eh, el servicio de interpretación está allí se está mostrando en pantalla vale perfecto muy bien inicialmente agradecer esta invitación que colombia me hace para ser parte de este webinar la verdad estoy muy emocionado para poder compartir con ustedes toda la experiencia que tengo con respecto al tema Quiero pedirles el favor que si cualquier, eh, en cualquier momento hay alguna confusión, falta alguna claridad, puedan avisarme, puedan eh, hacerme alguna seña para poder aportar, recibir los aportes que ustedes hagan con respecto al tema. Entonces agradezco que el moderador que está allí a cargo, mmm, creo que Daniel está a cargo Oh, ok, es Henry Mejía, perfecto, entonces con Henry eh, estará a cargo entonces de la moderación de este espacio. Quisiera entonces que este escenario eh, sea muy positivo para el aprendizaje de ustedes, que sea un entorno en el que puedan aprender, que sea un espacio abierto, eh, que quiero que sea un espacio ameno en donde todos puedan participar y recibir los aportes. Esta es la seña, como me conocen, eh, a nivel internacional, me reconoce la comunidad, pero en mi casa, en Canadá, esta es la seña con que me identifico. Hay una razón de ser, la verdad, eh, siempre eh, soy algo eh, humorístico, algo cómico con mis amigos y esta es la seña que me atribuyen, pero a nivel internacional, eh, como soy de la línea vegana, eh, solamente eh, en mi alimento, pues me encanta es, eh, esta, este tipo de alimentación, eh, pues entonces allí eh, tomo esta postura eh, en cuanto a la biodiversidad y bueno, es por ello que tiene algo de relación en cuanto a la naturaleza. Entonces tengo dos señas que me identifican dependiendo en dónde me mueva, si es en Canadá o a nivel internacional en diferentes países. También, por obvias razones, creo que ya lo saben, soy una persona sorda. Trabajo actualmente en tres universidades. En una de las universidades hago eh, espacios de formación, de intérpretes eh, que no son sordos. Eh, personas eh, que les interesan los procesos de aprendizaje de la lengua de señas. y me refiero a espacios comunitarios en donde diferentes líderes o en diferentes niveles estratos sociales les interesa acerca del aprendizaje. También hay otra serie de cursos en donde eh, se puede avanzar en diferentes eh, tiempos y temporalidades dependiendo del nivel y de la dificultad. Y con el tiempo, en este mismo curso, eh, muchos eh, fueron ingresando personas sordas en este espacio de formación profesional también en otra universidad hago parte de la facultad eh, lingü de, de, de lingüística en donde hacemos eh, también este trabajo de investigación en donde también eh, desarrollamos diferentes instancias eh, por ejemplo algo sobre la identidad eh, es un tema muy importante y creo que voy a hacer una aclaración acá esta es la seña que uso a nivel internacional para identidad eh, y creo que es bastante clara cuando se refiere a lo que es propiamente la identidad. En el caso puntual, cuando un niño está incorporando su identidad, eh, es, es la seña más adecuada que se pueda percibir, ya que es la característica propia del sujeto en donde se va construyendo con el tiempo. Y eh, en estos espacios pues, de formación y en la otra universidad, eh, todo lo que tiene que ver en relación a la cultura sorda, a la sordedad, en el campo lingüístico, todos estos aspectos trabajo allí en universidades. ¿Estamos bien? Esperemos que el intérprete esté haciendo bien su ejercicio y que no esté tan acalorado por hacer un buen trabajo. Eh, la verdad también felicitar al trabajo de los intérpretes y de verdad agradecer el acompañamiento que hacen en este espacio. Me devuelvo un poco para mencionar que eh, trabajo en la primera universidad que les comentaba, ya 24 años, no sé si mi rostro disimula un poco <ríe> la edad que tengo. Y también eh, la otra universidad, tengo una experiencia de 11 años alrededor y en la tercera universidad, dos Años aproximadamente. Es una universidad eh, con un, unos complejos muy, muy amplios en donde se está haciendo investigaciones sobre las personas sordas y todo lo que es la episteme de la persona sorda. Entonces, hay muchos trabajos que ellos están deseosos de poder ampliar más investigaciones, pero que con el tiempo y el paso a paso estamos tomando con premura esta necesidad en cuanto a la investigación propia. Estamos hablando en términos, uh, en ámbitos médicos, legales, en diferentes eh, ámbitos que se está requiriendo la atención de personas sordas. Por el hecho entonces que también es, vale la pena evaluar en dónde se requiere y es idóneo el intérprete sordo participar. En estas discusiones que se ha dado con la universidad han sido muy interesantes porque se han mostrado muy interesados y voy a hacer... Mmm, un relato de lo que ocurrió eh, en uno de los casos que estábamos debatiendo. Finalmente, eh, cuando una persona sorda va a requerir un servicio en el ámbito médico, allí en el contexto que tenga, a veces eh, las, los hospitales y todo este campo clínico eh, tienen una, una, un punto de vista mmm, de, de, de rehabilitación oral y de, y de herramientas de ampliación auditiva como es los implantes cocleares. Sin embargo, pues allí viene el debate y, y no comparto esa postura, más bien animo a que eh, la postura hacia la lengua de señas y el fortalecimiento como su primera lengua es mi línea. Bueno, además, eh, soy intérprete, soy intérprete eh, y cuando me presento, eh, cabe aclarar que hago una distinción eh, sobre el que sí soy intérprete, pero soy una persona sorda. Eh, la verdad es que hay, hay muchas presentaciones que se ven alrededor del mundo, soy intérprete oyente o no sordo, soy intérprete sordo, y hay diferentes eh, escenarios. Pero parte de una primicia que todos tenemos como intérpretes y que aceptamos cuando ejercemos como intérpretes, es el la ética como intérpretes, como profesionales, sea sordo o no sordo, es una primicia que todos respetamos. Y esto también abarca todos los escenarios en los que nos distribuyamos y ejerzamos como intérpretes. Eh, no podemos atribuir un rol por el hecho de per ser persona sorda o no serlo. Muy bien. Creo que aproximadamente puedo bueno, contar que son 25 años que me he desempeñado como intérprete en diferentes líneas, en, el, en, en entornos médicos. Eh, creo que he tenido gran énfasis en estos espacios, eh, pues también he participado de escenarios de formación, hablando de intérpretes sordos para, para, para su desempeño como intérpretes en estos escenarios. Y es importante hacerse la pregunta por qué estos escenarios parto de, de, de preferir que, que, que los intérpretes sordos estén en estos espacios. Es importante que las personas sordas cuando se les atiendan puedan sentirse plenas cuando se les esté dando la atención con un servicio de interpretación. Y cuando ya ahora voy a marcar un tema, eh, quiero que por favor todos unifiquen el concepto de intérprete que haga parte tanto el público sordo como los demás en el concepto de ser intérprete. Bien, entonces vamos a tenerlo para no hacer eh, necesario la distinción en cada momento en que me refiera al tema. Volviendo al punto, en el ámbito, en los entornos médicos, es un ámbito complejo. Aquí en Canadá, eh, en la universidad, eh, cuando... Eh, Muchos eh, desean participar en estos escenarios. No hay intérpretes que estén en una especialización en el ámbito médico. Así que se le requiere que tenga aproximadamente cuatro años en entornos eh, educativos en donde le permita poder avanzar en ciertas características, pero no solo en este entorno educativo, sino que también se le solicita que pueda participar en otros escenarios, porque es bien importante que tenga esa interiorización de otros ámbitos en donde pueda reconocer e interiorizar todos estos temas, porque eh, de lo contrario, si solamente nos quedamos en el ámbito educativo, pues eh, solamente va a tener fortaleza en este ámbito y eh, va a quedar en una zona de confort en donde no le va a permitir poder ampliar toda su competencia y habilidad, y poder eh, flexibilizar su servicio en diferentes competencias lingüísticas. Y a eso eh, lo extiendo a entender que el registro de un niño de la infancia es muy diferente al registro de otros que están en, en edades diferentes. Hasta el momento he podido participar de la formación, solamente eh, me he hecho cargo de ello, eh, hasta hace poco eh, éramos también en compañía de otro equipo y eran dos, uno lastimosamente ya no está, me duele mucho esa noticia. Sin embargo, eh, esa es la experiencia que hasta la fecha teníamos y luego pues se retira de la universidad y sigo allí liderando este ejercicio. Creo que el equipo se está eh, ampliando y fortaleciendo para que a futuro pues, puedan intervenir otros profesionales. Otra área bien importante es el ámbito legal. También hay un requisito bien importante que debe tener cuatro años de experiencia como mínimo en diferentes ámbitos. Y que es muy importante que tenga la competencia para este ejercicio. Estamos hablando de que una persona sorda es condenada a, a, a ser preso y, y, y está cohibido de su libertad. Eh, el intérprete puede causar ese tipo de efectos negativos o positivos en el servicio y ya sabemos varios relatos y eh, experiencias de esto que ha ocasionado muchos intérpretes. Con respecto al ámbito de la salud, y hablo de la salud mental, también hay diferentes escenarios de cómo el intérprete y debe cumplir en este escenario eh, una función específica, también he participado como intérprete de conferencia. Y aquí quiero entonces mencionar esta certificación o credencial. Allí como estaban viendo, CASLI es la Asociación Nacional de Canadá, en donde pues, he sido miembro desde muchos años. Y WAFLI, lo que acaban de observar, Es como para darles un ejemplo, en Colombia tienen diferentes departamentos y en Canadá tenemos diferentes estados, en el estado en el que estoy, esta es la seña con la que identifican este estado y por 25 años pues, ha sido representativo en este estado. Así que es muy importante eh, poder ser miembro para este escenario eh, tipo conferencia eh, y lograr esta credencial como intérprete de conferencia. Sabemos también lo que ha ocasionado todo el tema de la emergencia sanitaria a nivel global, el COVID-19. Y vez tras vez he podido participar en escenarios de interpretación en medios de comunicación. Estamos hablando que sobre eh, inicia el ejercicio desde las 9 de la mañana, en dar información referente a la situación económica del país y eso, eh, la no apertura de los establecimientos comerciales y también el desempleo que genera y causa eh, este tipo de contingencia. Esto también trae secuelas en, en la alimentación y la seguridad alimenticia que, tiene, que debe tener la población y cómo el gobierno eh, permite eh, en sus proyectos de solidaridad con la ciudadanía aportar a estos, estas necesidades. Voy a buscar... Eh, un ejemplo para ser más claros, espero que todo el público esté allí muy atento y que no los esté haciendo dormir. <ríe> Ok, acá me quiero referir, aquí en el estado en el que me encuentro, eh, es bien eh, conocido como British Columbia. Y estamos hablando de 2.700.000 eh, moneda eh, canadiense para el aporte a, bueno, a toda la ciudadanía que lo requiera. Y también los auxilios que está el gobierno aportando a esto, estamos hablando de 7 millones aproximados, moneda canadiense, para aportar a eh, los auxilios eh, a todos los ciudadanos que lo requieran. Entonces, este tipo de información es la que ha venido avanzando en los medios de comunicación y cómo es muy importante también que la información vaya accesible para la comunidad sorda. Bueno, en ese ámbito me desempeñó como intérprete. Bueno, estábamos entonces en ese contexto que pues hago parte también de escenarios políticos eh, y de eh, administración pública en donde también he participado y creo que muchos lo han observado también, eh, la participación en mi caso y de muchos como intérpretes sordos en televisión. Allí en cuanto a los parámetros y también eh, la, la funcionalidad del intérprete, tanto para una persona sorda como la que no es sorda es de la misma forma. Quiero recordar que hace muchos años atrás, en el primer espacio de escenario como intérprete que me desempeñé era en el ámbito jurídico, y recuerdo muy bien el caso en donde había un abuso, había un abuso sexual de una persona, estábamos hablando de que esta persona... Eh, tenía que ser atendida y estamos hablando de que aproximadamente era un periodo largo que el caso tenía que ser atendido sin embargo pues no quiero juzgar que el intérprete eh, pues no hizo eh, bien su trabajo sino que estamos hablando de la competencia de su segunda lengua que es evidente que es su segunda lengua que es la lengua de señas quebequense como en el caso particular de ustedes la lengua de señas colombiana cuando participan de formación y que como persona sorda estoy formando por el hecho de que tengo una competencia amplia de, de, de, de, de la lengua como, como nativo de la lengua y la otra persona tal vez podamos ejemplificarla en una de 30 años aproximadamente en donde eh, está adquiriendo una segunda lengua y como eso va a ser muy diferente a la proficiencia que tenga eh, o la adquisición del lenguaje de los niños eh, en el entorno propiamente de la lengua. Por eso, tener en cuenta esta realidad, eh, entendemos que eh, las personas que se interesan por aprender la lengua de señas y en su recorrido que van adquiriendo más competencia, van a saber que está en un nivel como segunda lengua y no como primera, que como personas sordas somos nativos y eh, tenemos la plena competencia para ello, en su mayoría. Estoy hablando de aproximadamente eh, 30 años atrás, creo que un poco menos, 27 o 28 años, <ríe> espero poder... Eh, eh, fingir mi edad, para que no crean que tengo tantos años con tantas historias que estoy ahorita trayéndoles. Sin embargo, aproximadamente eh, hace 27, 30 años, el chico eh, sordo eh, eh, relata un mensaje, el intérprete estaba haciendo su servicio, un intérprete que no era una persona sorda, eh, allí el proceso estaba siendo atendido y el intérprete estaba haciendo la mediación, evidentemente la lengua oral era muy muy muy diferente al, a la competencia lingüística que tenía la persona sorda, entonces ahí, allí había un choque, allí había un choque propiamente hacer una mediación en este sentido, para que pudiera comprender qué era lo que realmente estaba sucediendo. Por ello eh, es muy importante que en estos escenarios de ámbito jurídico eh, las personas sordas se formen y participen allí. También en el ámbito, eh, en los escenarios médicos, eh, es muy importante que se puedan atender en diferentes edades el público sordo. Y estamos hablando que también eh, la, la habilidad cognitiva pueda ir eh, cambiando a través de los años. Así como las personas eh, que, que, que oralizan, eh, que hablan el español, pues van a medida que eh, los años van pasando, pues, eh, esto también va haciéndome ya en las habilidades cognitivas y eso mismo sucede con las personas sordas, el cual requiere que las, los intérpretes sordos cualificados estén allí prestando un servicio. Muy bien, esto en el ámbito pues de la experiencia que tengo eh, en diferentes escenarios y ahorita voy a contar un poco de mi experiencia como intérprete de señas internacionales. Aquí está mi credencial como Intérprete Certificado de Señas Internacionales. Y estoy hablando de aproximadamente 20 años. Sí, tal vez 20 o 22 años. Que hay que tener una distinción sobre el intérprete de señas internacionales a el intérprete sordo que eh, se desempeña en su país con su lengua. Porque eh, hay, que, hay que entender muy bien que muchos confunden el hecho de que ser persona sorda pueda también eh, ampliar eh, mis servicios como intérprete a señas internacionales. Ahorita hablaré un poco de esto. Y también esta credencial como intérprete para servicios médicos. Creo que sigo siendo el mismo el de la foto. <risa> hasta ahora eh, no pude continuar haciendo los servicios debido a que por la contingencia del COVID-19 que causa eh, y también las solicitudes que el gobierno realiza, eh, se ha decretado ya un aislamiento y eh, he estado entonces eh, atendiendo los servicios que ha requerido el gobierno hasta el momento. Posterior, eh, han ocurrido algunas ocasiones en que el tiempo lo merita y lo permite en que pueda apoyar servicios de interpretación que son urgentes. Estamos hablando de espasmos musculares o escenarios de eh, cuidados intensivos que requieran el servicio y pueda participar y apoyar en, en los servicios de interpretación. Bueno, ¿cómo vamos con el servicio de interpretación allí? ¿Todo muy bien? Perfecto. ¿Aquí todo va muy bien? Sí, muy bien. Santi. Bueno, la interpretación es algo muy importante. No es que yo señe bonito el SCE o haga una interpretación para no, tenemos que hacer un proceso mental muy grande. Interpretar a la persona, el intérprete oyente, entrega su mensaje, es en forma de espejo. Eso significa que yo no eh, seño como un loro, no, yo tengo que hacer un proceso mental muy grande. Aquí en la televisión, por ejemplo, yo en mi inconsciente debo abrirme desde un nivel bajo hasta un nivel alto tengo que tener esa capacidad para dar esa información, para que las personas me puedan entender. Aquí en el Canadá, eh, muchas personas eh, ven al intérprete, pero tiene que ser un intérprete perfecto. Yo me siento aliviado, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, los cuando veo un sordo intérprete, sí, de verdad, eh, cuando yo veo a un intérprete, oyente, a veces siento ay, como una molestia, como como algo que me preocupa, eh, el dinero por el que están trabajando, bueno, todas esas cosas que en el Canadá también se ven desde hace muchos años, en el Canadá se ve igualmente el mismo problema: el dinero, el oyente que quiere hacer quedar mal al intérprete sordo, no, no, no, no. De verdad que eso no es así. Nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos. Tenemos que dar la información perfecta, la información como es. Eso es lo que se espera de un intérprete sordo. No es que esté más arriba de un intérprete oyente. Tampoco está más abajo. Están en un nivel de trabajo igual. El intérprete dentro de la comunidad, el intérprete sordo, dentro de la comunidad, perdón, estaba diciendo que el intérprete es el intérprete sordo y su comunidad. Aquí en el Canadá está la Asociación de Sordos del Canadá, UCA. Trabajamos eh, los sordos. Está también el CASLI, que es la Asociación de Intérpretes del Canadá. ¿Cómo trabajamos? Nosotros trabajamos mano a mano. Deme un minuto, un minuto. FENASCOL, estoy hablando de FENASCOL. FENALCIC, es... Exactamente aquí en el canal es casi lo no mismo. Deben trabajar de la mano, deben prácticamente casarse. Sí, es como, como si estuviéramos en un matrimonio. Hay diferencias, hay críticas, hay bueno muchas veces una persona critica tanto a su pareja que a la fe. No no no, O sea lo importante es que si yo critico sea una crítica constructiva, que podamos construir un diálogo entre los dos. Criticarnos, sí, obviamente, eso es natural, pero que sea una crítica constructiva. Bueno, son muchas cosas las que eh, influyen. También, por ejemplo, en los criterios o en los programas. La asociación de Sur tiene sus propios criterios, eh, se ajusta a ellos. En el Canadá, podemos ver, por ejemplo, en Australia, o en Brasil, o en otro, cualquier otro país, podemos ver un código perfecto que se acomode a Colombia. Por ejemplo, en Paraguay, en el Perú, eh, cada país tiene su código y se tiene que ajustar a su propia idiosincrasia. Así, por ejemplo, las asociaciones de sotos y las asociaciones de intérpretes no pueden trabajar separadas, tienen que trabajar unidas, tienen que tener la misma responsabilidad, el mismo trabajo. Ambas tienen que trabajar puntual, puntualmente, tienen que tener su código de vestido, Todas esas cosas tienen que eh, manejar una línea, una línea de, de un límite que incluye muchas cosas. Ambos tienen que manejar esas cosas. Por ejemplo, eh, aquí en el Canadá, el gobierno me da, me pide que haga una interpretación en la televisión. Yo no estoy en la televisión de aquí, estoy viendo eh, mira, este es un carro, este es una persona eh, haciendo una, una inscripción. No. Yo, yo, bueno, yo puedo ver ese tipo de información y cuando yo me doy cuenta que yo estoy enseñando y estoy entregando una información cuando yo me di cuenta y me dijeron usted tiene que entregar esa información yo, yo sentía que, que que toda la gente me estaba mirando y yo me sentía me sentía pues no mal, pero sí, sí sentía mucha presión bueno, a mí me llaman de la televisión yo voy a trabajar como un intérprete ese es mi trabajo, yo no voy a hacer socialización con nadie, yo solamente voy a interpretar porque es un servicio que me pide la, el gobierno, que me piden los médicos, que me piden los hospitales que me pide el servicio médico del Canadá es mi trabajo mi trabajo es informar Obviamente, sí, yo informo, soy intérprete. En la televisión estoy ofreciendo toda mi información, pero no de una forma social. Eso hace que el intérprete eso se hace dentro de la asociación, eso sí, pero yo no tengo, eh, siempre tengo una línea de división. Eh, cuando estoy trabajando con las personas oyentes cuando me ven en la televisión por ejemplo eh, siempre hay un oyente trabajando conmigo eh, pero yo me guío más por el código ético por el código profesional esa es la línea que uno tiene que guardar entre uno y otro no es que yo esté interesado en el dinero no, lo que yo quiero es que mi trabajo se valore, se vea, me llamen a ser un intérprete, eso es lo que yo soy, un intérprete. Eh, el closed caption, bueno, posiblemente sirva para algunas personas el closed caption, pero, pero lo importante no es tampoco la parte mmm, económica. Eh, están cansados, están cansados. Bueno. Eso es, eso, es, eso es lo que yo les estoy comentando. Cómo tenemos que trabajar juntos. La forma en que tenemos que trabajar. Y cómo respetar ese código, ese apoyo. oyentes intérpretes oyentes. Siempre están criticando. No, yo tengo que enseñarles. Yo como persona sorda les tengo que enseñar. Estoy preguntando, ¿qué pasa? No, tienes dos minutos, ¿dos minutos? Yo pensaba que tenía mucho tiempo. Bueno, ok, ok. Bien, bien, bueno, voy a ir al punto. En los programas de las universidades me llaman, Miguel, esto es lo que tú tienes que hacer. Eh, yo me pongo a pensar, ¿aquí hay una discriminación? No, los oyentes están, están ahí trabajando conmigo, eh, siempre tienen dudas, están asustados, pero a mí no me importa, o sea, una persona oyente que quiera trabajar conmigo, que me quiera preguntar, está bien, las veces que, que quiera preguntar, que quiera participar, yo le enseño. Una, dos, tres, cuatro, cinco personas, eso. Por ejemplo, aquí en el canadá dos maestros, como dos maestros. El oyente, los oyentes están escuchando. A ver, perdón. El oyente está enseñando y, y pues logramos ver las diferencias. Yo adquiero el oyente adquiere su habilidad a través del oído. Yo lo adquiero a través de las manos, de los ojos. Eh, el 80% de ese mensaje yo lo tengo que cambiar. Lo tengo que adaptar. En el Canadá hay dos líneas. La línea sorda y la línea oyente. Ambos tienen que ir a la universidad. Pero los sordos hace hace muy poco anteriormente no había programa para sordos ahora sí lo hay por ejemplo para los intérpretes judas sí había programa en las universidades para los sordos bueno vamos a mirar dos o cuatro años en la universidad el el intérprete sordo, el intérprete ambiente de dos o cuatro años, el intérprete sordo 100 horas debe estar haciendo práctica de interpretación. No es que a mí me enseñen a pintar, me enseñen a nadar, no, esas cosas no. Yo tengo que hacer un, un proceso mental de interpretación, un trabajo más eh, la enseñanza. O sea, que en esas dos líneas son los dos y los de dos o cuatro años de trabajo más las 100 horas de práctica. 40% por ciento de esas horas tiene que ser trabajado entre los dos. Un intérprete oyente y un intérprete de sordos. Eso, eso les da la credibilidad y la acreditación para que los sordos puedan y los oyentes obviamente puedan trabajar. En Colombia se está construyendo un código de interpretación. Pero es importante que toda esa experiencia y todo ese trabajo eh, pueda comenzar en un programa de interpretación. De interpretación para sordos. Bien. En, la, en, la primer, en diferentes niveles, esa interpretación debe ser en diferentes niveles. Por ejemplo, 30 sordos ahora, eh, yo, cuando llegan a probar, digamos, llegan 30 sordos, y yo empiezo a enseñarles, algunos prueban algunos mmm, no, no, no les gusta la interpretación, pero se quedan aprendiendo, eso está bien. Llega otro y dice, uy, me encanta, me encanta, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Está bien. Y empieza empieza su proceso de, de aprendizaje. Perdón. Bien. Si vemos, por ejemplo, ocho que no, están solamente por el deporte, muy chévere, la carrera, bueno, yo no los voy a regañar por eso. Yo les digo, venga, eh, hagamos la interpretación, hagamos el trabajo. Y ellos, no, no, no, no, no, no, no. muy difícil, muy difícil. No puedo hacer todo este proceso mental. De ellos les muestro el código, les digo, mira el código, mira el video, mira lo que tú estás haciendo. Ellos dicen, no, eso está mal, eso está mal, eso está mal. No puedo tampoco hacer eso, mostrarles la parte mala que ellos están haciendo. Aquí, yo, en cinco años que han estudiado, yo los promuevo, les ayudo, los eh, motivo. ¿Para qué? Para que trabajen con los intérpretes oyentes, los dos. No uno primero, no otro, no, sino que trabajen juntos. Los oyentes le dan toda la información al sordo, el sordo hace su proceso lingüístico y, pues, logra eh, entregar el, el mensaje completo. Ese cambio lingüístico, por ejemplo, para los niños, para los adultos, eh, en, en las alocuciones presidenciales es importante. Digamos, en los hospitales, también en la parte médica es importante que haya un intérprete sordo es importante que sepa leer, es importante en la televisión, por ejemplo, cuando están explicando eh, muchas cosas, cuando, cuando hay una, um, una careta de por medio, todas esas cosas. Todo eso lo tiene que saber el intérprete sordo. Tiene que tener un conocimiento, no estar ahí solamente por deporte o, o estar ahí para, para lucir bonito, no. El intérprete en el hospital, por ejemplo. ¿De qué significa? Por ejemplo... Un, un ataque cardíaco TNR eh, no es no no llega a, a revivirlo no el de el intérprete en esos momentos tiene que ser exacto porque si la persona pide no ser revivido el intérprete sordo está ahí para dar esa información el intérprete puede hacerlo Está bien, lo puede hacer cuando yo decido morir. El intérprete oyente lo puede hacer, pero, pero es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad que ambos tienen que asumir. Entonces, el intérprete sordo llega, da esa información. Eh, el intérprete oyente siempre me está viendo. Yo estoy viendo al intérprete oyente. Ambos estamos conectados, eh, mentalmente estamos conectados para darle esa información a la persona que quizás está muriendo. Eh, hace algún tiempo, eh, el intérprete, yo llegué como intérprete solo había una persona enferma. Habían cuatro personas ahí, médicos, psicólogos, eh, bueno, todas las personas de salud. Cuando la persona le dio el infarto, ya quería, pues ya iba a morir. Eh, yo yo le dije a, al intérprete oyente: ¿Tienes que firmar? Él me dijo: Tú no. El intérprete oyente me dijo: tú tienes que aprobar eso. Yo dije, bueno, los oyentes decían que sí, yo, yo no sabía, yo no sabía cómo, cómo asumir esa decisión. Eh, la parte de los médicos, todo el mundo nos miraba a los intérpretes y nosotros, y yo dije, no, eh, el intérprete no puede asumir esa responsabilidad de firmar, no. Pero... Es importante que el trabajo del intérprete sea eh, reconocido como algo eh, que tiene su línea. Bueno, eso lo, los médicos lo, lo reconocían, todas esas cosas. Yo puedo contarles a ustedes muchas experiencias, pero lo importante es que todos tengan la mente abierta. ¿Para qué? Para que acepten al intérprete sordo no lo consideren menos, no lo consideren más, lo igual, es una persona profesional, los grupos profesionales, el intérprete oyente, el intérprete sordo. Hace 25 años yo trabajo acá, siempre me llaman como intérprete sordo, soy un profesional y me llaman, siempre me llaman a mí como intérprete profesional. En Latinoamérica se ve esa figura mal, pero hay que irla trabajando, hay que ir desapareciendo todas esas cuestiones. Bueno, ya estoy hablando demasiado. Bueno, eh, de verdad que qué susto, porque ya estoy sobre el tiempo. No, bien, perfecta, ¿Sí? perfecto. perfecto. Bueno, una información muy interesante. Creo que todos estábamos concentradísimos recibiendo toda esta información y estaríamos dispuestos a estar dos, tres, cuatro horas. Se me acabaron las crispetas. Se me acabó también lo que estaba tomando. Entonces, lástima. Sí, porque sí quisiera estar más tiempo en este tipo de espacios y ojalá podamos tener, tener otro espacio con dos horas o más tiempo. ¿Será que sí? Sí, me confirmas. Perfecto, listo. Claro que Entonces, sí. me alegra muchísimo. Me alegra mucho poder contar contigo y que todos podamos seguir trabajando para que ese trabajo en conjunto, tanto de los intérpretes sordos y demás, pueda continuar. Bien, toda esta información que estabas compartiendo con, con nosotros, me permite rescatar un tema. Es una pregunta, ¿sí? Estabas comentando que la asociación o la federación de personas sordas y la asociación, o la organización de intérpretes, trabajan de la mano, siempre. Y eso es muy importante. Tienes Correcto. toda la razón. Aquí en Colombia, y no solamente en Colombia, en toda Latinoamérica, eh, vemos que la mayoría de las asociaciones no trabajan eh, directamente las asociaciones de intérpretes, no, no tienen en cuenta a la comunidad sorda como tal y solamente buscan el protagonismo en ciertos espacios. Hemos buscado dialogar con ellos, hemos intentado ver cómo trabajar de la mano entre organizaciones de sordos y organizaciones de intérpretes. No solamente ocurre eh, en Colombia, ocurre en muchos países en Latinoamérica, aquí en nuestro país. El gobierno eh, ha registrado más o menos 500 intérpretes que están trabajando eh, en diferentes espacios. Sin embargo, no todos ellos hacen parte de la organización de intérpretes y eso ocurre también a nivel latinoamérica. Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué será que el movimiento asociativo de intérpretes no reúne a todos los intérpretes, eh, y también eh, en muchas ocasiones vemos actitudes de personas oyentes que quieren asumir el rol de docente y enseñar la lengua de señas cuando esto no les corresponde. Hemos intentado hacer pedagogía en muchos espacios, pero ha sido un trabajo muy arduo. También tú hablabas de los CODA, ¿sí? ¿Tú crees que los CODA pueden... Eh, Enseñar lengua de señas será responsabilidad de ellos cuando su figura muchas veces ha sido la de intérpretes. La, la enseñanza de la lengua de señas es de la comunidad sorda, es de las personas sordas. Entonces quiero que nos cuentes un poco acerca de tu experiencia en Canadá porque en Colombia en este momento hay una gran discusión al respecto. Sí, hay, no hay una articulación muy clara entre las organizaciones de sordos y las organizaciones de intérpretes por el protagonismo que están buscando muchos intérpretes e incluso muchos intérpretes CODA que dicen que se sienten respaldados por ser hijos de padres sordos. Sin embargo, no pueden acreditar una experiencia o un, una certificación en relación a, a ser claro que intérpretes. Sí. ¿Me puedes aclarar? Bueno. Okay. Okay. Así, así, tú. Es una muy buena pregunta y creo que es algo ya habitual en diferentes partes del mundo. Incluso Canadá, no hablo desde ahora, sino muchos años atrás, tienes, ha vivido estas circunstancias, que ya por política se estableció tener una posición de respeto una línea que no, se, que no debe cruzar el intérprete. Tanto la asociación o federación para ustedes en Colombia Nacional de, de, de, de Personas Sordas, que es FENASCOL y esta, que es FENIL para Colombia. Ok, sí, FENASCOL y FENIL, muy bien. Allí lo más importante es que se establezcan ese tipo de relaciones y acuerdos, como poder permitir que las personas sordas mejoren su calidad de vida y también el servicio de interpretación tienda a progresar día a día. Y es el convenio que se firma entre estas organizaciones. El gobierno también debe participar en esa vigilancia o supervisión de esos acuerdos o convenios a los que se llegan. Si esto ocurre, pues habrá también otras organizaciones que puedan respaldar estos procesos y puedan hacer... Eh, hacer llamados en el momento en que no se cumplan. Si hay un código de ética acordado a nivel nacional, se determinará si entrará en un proceso legal o no. Debido a esto, pues, en, en el caso que no haya un código, a veces no atienden al llamado de la Asociación Nacional de Sordos o de intérpretes, Entonces, por eso es bien importante que haya allí una supervisión en, desde el ámbito legal para que estos acuerdos en cuanto a lo que es el código de ética se cumplan. En segunda instancia, para los JOPAS o CODA, si hablamos desde el ámbito académico, también aceptarán este tipo de parámetros o funciones o roles que deben de desempeñar. Recuerdo que hace unos años atrás, muchísimo público acudía a estos espacios de formación. Podría contarse que entre todo el público se podía contar tal vez cuatro o cinco personas sordas y también hijos de padres sordos, pero cuando interiorizaban todo, eh, la complejidad del servicio de interpretación y también la cultura sorda, encontraban desde su perspectiva y, e investigación eh, sobre este, esta línea que no deben cruzar. También eh, la sordedad es otro ítem muy importante que para los codas o hijos de padres sordos empiezan a reflexionar y empiezan a, ...repensarse sobre el deseo de ser intérpretes. Por eso es muy importante que haya un código de ética avalado y respaldado y supervisado... ...por el gobierno del país y también credenciales que permitan verificar y validar el servicio de interpretación. Cuando yo me desempeño como intérprete, siempre estoy cargando mi credencial. Que me respalda como miembro de una asociación o que estoy válido para hacer este tipo de servicios... Es claro que quien no lo tenga, pues tendrá otras intenciones para poder eh, pretender que una u otra forma desempeñe su ejercicio. Si esto ocurre, se llama a consolidar, a poder acordar qué es lo que sucede, cuál es la situación y cómo puede tender a mejorar sin necesidad de que eh, se vaya en contra de la persona, sino de esas malas acciones. Quien haga caso omiso reiteradamente de, de estas situaciones, su credencial será rechazada y cancelada y no podrá ejercer ejercicios certificados con todo lo que respalda el ejercicio del servicio de interpretación. Y además a eso, pues la comunidad también empezará a hacer eh, su espacio aparte hacia el servicio de interpretación que este intérprete eh, ya ha sido anulada su credencial. También es muy importante que en esos escenarios eh, se puedan... Distribuir material informativo en donde permita también eh, concientizar eh, al público de las funciones del intérprete, de los acuerdos y convenios a los que se llegan, a ambas organizaciones a nivel nacional y también eh, escenarios académicos que la universidad pueda abrir junto eh, con las organizaciones de intérpretes. Es un caso particular que a veces se requiera que el intérprete que no haga parte de este movimiento asociativo no podrá certificarse eh, para el ejercicio pleno de su servicio de interpretación. Puede tener toda la habilidad y competencia para hacer una interpretación bimodal, intermodal, sin embargo, eh, es un requerimiento en el caso nuestro de que haga parte de la asociación para que posterior pueda ser certificado, al menos en nuestro caso. Así que de esa forma se puede controlar a esos intérpretes falsos o fake intérpretes que tienden a salirse de la mano en este control y esta supervisión para la calidad del servicio, pero creo que con el tiempo se pueden llegar a buenos términos. Así que es bien importante que esta certificación se dé y que todos estos procesos de supervisión estén allí presentes. Muy bien, también... Quiero aclarar algo sobre los hijos de padres sordos. Que es importante recordar que hay muchos que se interesan por el tema, también animados por otros. Hay otros que no, hay otros que encuentran su pasión posterior de haber entrado a un curso o carrera profesional. Pero que en la mayoría, pues evidentemente cuando hacen formación de lengua de señas, son personas sordas. Y en el caso puntual para la enseñanza de las lenguas, cuando eh, tenemos una lengua nativa en donde podemos tener bases sólidas de hacer, mi formación, hacer una formación plena y una, una formación competente, eso será ideal para, para cualquier tipo de lengua y eso ocurre con la lengua de señas. Si otra persona que no es sorda, que no es su lengua nativa, hace estos procesos de formación, posiblemente vaya a tener estos, estas complejidades de no interiorizar y no tener esa experiencia como persona sorda para hacer la formación. El hecho de que pueda participar de espacios de interpretación y ejercerlo estaría ideal. Sin embargo, eh, lo que ocurre en nuestro caso es que cuando ven ese tipo de circunstancias, todos acuden a hacer algún llamado y en su mayoría, en todas las universidades, las personas sordas son las que tienen su lugar de formación y cuando están haciendo convocatorias para Hacer procesos de contratación siempre es un ítem que deben de cumplir para que haya formación dentro de las universidades, que sea una persona sorda. En el hecho personal he tenido la experiencia que inicio como profesor y posterior se piensa la oportunidad de incrementar más profesionales para poder seguir abarcando la formación de lengua de señas. Eh, hace mucho tiempo se le enseñaba por ejemplo cuando se decía que no se le enseñaba a los negros eh, no, yo no puedo hacer diferencias yo tengo que hacer una conversión entre ambos a, ambos idiomas yo tengo que trabajar ambas cosas ¿está bien? ¿está de acuerdo? bueno, ese es mi resumen bien, ¿Bien? Perfecto, nos das mucha claridad al, sobre el tema y esta información es muy importante, ojalá que en toda Colombia eh, las personas sordas y también nosotros desde FENASCOL nos comprometimos a, a seguir haciendo incidencia ante las universidades porque es importante que las personas sordas sean las que enseñen la lengua de señas. Muchas personas oyentes dicen, pero yo también lo puedo enseñar, yo soy intérprete, yo soy usuario o usuaria de la lengua de señas, ¿por qué me discriminan de esta forma si yo tengo el derecho a formarme y ser también eh, instructor o, o de enseñar la lengua? No sé si Daniel y Sebastián quieran complementar un poquito más, tenemos cinco minutos para cerrar, ya estamos con el tiempo encima. Muchas gracias a Nigel por la experiencia y toda la información que compartió. Es importante que podamos aterrizarla al contexto colombiano, porque no todas las personas eh, sordas podrían ser intérpretes. Fenilk, eh, tiene muchos aspectos positivos, sin embargo, hay algunos comportamientos de los intérpretes que no son los correctos y generan una sensación, ¿cómo lo diría? Una sensación eh, de desconfianza en la comunidad sorda. ¿Sí? Personas, intérpretes particulares que buscan el protagonismo a través de un ego que de pronto los lleva a establecer negocios con la lengua de señas o buscar protagonismo a través de canciones interpretadas a la lengua de señas, ya saliéndose del rol del intérprete y buscando un protagonismo diferente. La comunidad sorda ya ha hecho muchos llamados de atención y dicen, no, no importa, y siguen con la misma actitud. En este momento... Quiero hacerte una pregunta al respecto. Si los intérpretes oyentes en este momento eh, eh, están ante el gobierno presentando proyectos o haciendo procesos de incidencia, ¿eso es correcto? ¿Los intérpretes pueden hacer eso? enfrentarse de pronto a ciertas situaciones en las cuales deben hablar acerca de la comunidad sorda? ¿Son ellos los llamados a hacer esto? Porque en este momento se están presentando proyectos, se están presentando propuestas de negocio por parte de los intérpretes donde el, la protagonista es la lengua de señas. ¿Eso es correcto para ti? Vale. Bueno, eh, hay dos cosas. La primera es que hay que hacer una incidencia en la asociación de sordos. Eh, el intérprete de, oyente de esta de la mano. El gobierno va a estar mirando el trabajo de ambos, va a estar exigiendo. Yo, el, el gobierno, pagarle al, al intérprete para la certificación. El, el gobierno le va a certificar, él le va a decir, solamente vaya, vaya, certifique, sí. En el Canadá hace mucho tiempo se trabajaba era por dinero. Ese era, ese era el, el principal objetivo, pagar la casa, pagar la vivienda, el dinero. Bueno, eso se fue quedando atrás la disfrutar la vida como intérprete son muchas cosas pero no es que solamente el intérprete tenga que ir el intérprete oyente no también el intérprete sordo el intérprete oyente feliz no no él no está feliz él se va a enojar o yo como intérprete sordo, yo hago una interpretación perfecta, yo me puedo sentir mal, yo tengo que trabajarle a eso, el intérprete sordo, y el intérprete oyente tienen que hacer un trabajo conjunto, que el gobierno lo vea, pero nosotros tenemos que trabajar en la comunidad, profesionalizarnos, no podemos estar eh, voluntarios, tenga, vea, no. Esas personas que son voluntarias, ¿son certificadas? No. Lo importante es la formación. Lo importante es que yo exija, yo exija al intérprete certificado, que el gobierno exija al intérprete certificado y que el que no tenga certificación, pues se tiene que hacer a un lado. Esas son cosas que tienen que enseñarse. El intérprete sordo, el intérprete oyente, tiene que hacer esa parte. La segunda parte es, bueno, eh, lo de los proyectos. La segunda pregunta que me hiciste sobre proyectos. Bueno, eso. Eh, Enseñar lengua de señas, no. El oyente, no. Debe dejárselo a los sordos. ¿Por qué? Porque es una cosa cultural. Es, perdón, es la apropiación cultural. Si yo me apropio de la cultura y la enseño de un grupo, no les, no les presto atención y hago lo que yo quiero, el sordo, pues obviamente no va a poder salir adelante, y yo digo, no, eso es para que yo, yo como oyente estoy recibiendo todo el apoyo, estoy aprendiendo. Y digamos, yo por ejemplo, ¿puedo llegar a Colombia ahora a enseñar la lengua de señas colombianas? Podemos decir mí no, esta es mi región, esta es mi parte, yo soy la que tengo que enseñar, yo soy el que tengo que enseñar. El sordo tiene que hacerse respetar esa cultura. Tiene que estar ahí inmerso. Es importante que la identidad de la persona sorda no sea cuestionada. Esa identidad de persona sorda es identidad, por ejemplo, la identidad que está afuera. No. Yo cuando hablo, cuando me apoyo en un, en un audífono. Eh, yo, y no estoy dentro de la comunidad sorda, yo no estoy asumiendo mi propia identidad. Esas son las cosas que nosotros tenemos que corregir. El intérprete oyente debe estar trabajando con el intérprete zurdo. Aquí en la universidad hemos hecho muchas investigaciones Hemos corregido muchas cosas. En las investigaciones obligamos al intérprete oyente a que trabaje con el intérprete oyente. El intérprete solo dice, no, yo no puedo leer, yo no soy capaz de leer. Yo necesito una a, a acomodación de esa lectura. Se le hace la acomodación con un intérprete oyente. Lo importante es que haya apoyo que se corrijan todas esas cosas que la cultura por ejemplo cuando se está hablando en español eh, en el Canadá eh, a mí me hablan en español y bueno yo, yo no la manejo pero yo necesito como persona audiente tener un manejo acorde, del idioma si ustedes van a España, y escuchan hablar a los españoles, eh, pueden, pueden, hablar con las personas que han ido a las universidades, es igual, si cuando yo estoy eh, bajando mi nivel, a, de genia, a un niño, cuando estoy enseñando con una persona adulta, cuando estoy enseñando con una persona, que sabe mucho, lenguaje, cuando no. Yo, yo tengo que hacer respetar eso. Yo como gente no puedo apropiarme de esa cultura, de esa lengua. No. Lo importante es que se vea la comunidad. Que no me vean a mí como una amenaza. No. Es importante que todos, que todos miren. Que todos miren su propia auto por ejemplo, los autistas, los autistas, el autismo. Autismo, ajá, esa es la señal. Bueno, antes veíamos al autista como una persona no deseable. A los eh, gays, a las lesbianas, los veíamos como personas no deseables. Ellos empezaron a hacer sus procesos de, de recuperación. De su cultura, de sus características, cuando a la mujer siempre se le ha sí. por la evangelio. Ahora, nosotros tenemos que respetar todos esos grupos: El grupo, los grupos LGTB, los grupos de mujeres, los grupos de. Pero si vamos a la comunidad sorda, vamos a irrespetable no nosotros como comunidad sorda nos tenemos que hacer respetar para que nos vean iguales no es que yo esté aquí viendo uh, el sordo y ah, si sí, sí, los otros están allá peleando eh, y el, el intérprete o la persona oyente se aprovecha porque como los sordos están allá peleando entonces eso no es así lo importante es que si yo llego a esa comunidad yo trabajé con ellos si el sordo me dice a mí no Usted no puede hacer eso Y yo le digo, no, no me interesa. Yo tengo que cambiar ese discurso. Tengo que apoyarlo. Tengo que trabajar con él. Tengo que luchar con él. Ese es el apoyo verdadero que le tengo que dar a la comunidad sorda. Yo, como persona urgente no estar siempre pendiente del dinero. Yo, por ejemplo... Eh, como persona sorda, yo apoyo el a las mujeres. cambio, Santiago. Y es por eso que es muy importante que se entienda eh, las culturas y, y, y esa interiorización cultural eh, propiamente de las personas nativas, por ejemplo, los incas, o bueno, también para los indígenas. Eh, antes utilizaba esta seña que me acabas de compartir, pero bueno, finalmente me compartieron otra por sus rasgos geoespaciales. Pero bueno, finalmente, pues su cultura eh, artesanal y todo lo proveniente, eh, pues también hay una apropiación cultural allí. Atra, a, al paso de los años ellos también hicieron una reivindicación de sus derechos culturales, de, como, como comunidades también culturales, en donde también tenían toda esa corporalidad en su, en su arte, en su plasma, en el dibujo, en, en, en sus diseños propiamente culturales. Y ahí es donde eh, se empieza a ver esa resignificación y ese respeto. Al igual que ocurre con los incas, no hacer ese tipo de apropiación o explotación cultural. Es, es, es la misma situación en estas otras esferas. ¿Vamos bien? Qué pena que siempre me expando demasiado con mis ideas. Daniel, ¿está bien? Allí veo como una respuesta positiva. Bien. Bueno, nuevamente. Un tema muy interesante, nos podríamos extender tres cuatro horas, pero ya el tiempo no nos alcanza. Nos toca cerrar, aunque quisiéramos dejar abierto el espacio. Eh, nos habías comentado que tienes toda la disponibilidad para acompañarnos en otro espacio. Claro que sí, me encantaría. Eh, y aquí tenemos algunas preguntas, muchísimas preguntas. Creo que en este momento no las podríamos responder, entonces De vamos a acordar... Vamos a acordar, Nigel, entonces para responderlas en otra ocasión, el tema, por ejemplo, de los CODAs, el tema también de la apropiación cultural, el tema de la lengua de señas, si es una lengua también que pueden enseñar las personas oyentes. Bueno, muchos temas que podríamos tratar en una próxima oportunidad. Claro sí. Ya llevamos dos horas aquí en este conversatorio. Me alegra muchísimo nuevamente haber contado con tu participación en este espacio. Toda Sudamérica, toda Latinoamérica está pendiente de este espacio. Es impresionante la cantidad de expectativa que se generó. Y muchos eh, dicen: Nigel, ojalá vengas a mi país, pero lastimosamente ahora por el coronavirus es un poco complicado. Ser? pero la estrategia digital, sí, la estrategia digital podría ser una opción. Bueno, muchísimas gracias a ti por tu participación nuevamente, excelente, todos estábamos aquí andonadados mirando este tema tan interesante. Gracias. Así que, listo, el tiempo, el tiempo no nos, no nos ayuda, ya tenemos que cerrar Quisiera este decir algo para concluir y despedirme, ¿podría...? Ser posible. También gracias a Daniel, a Sebastián, a los intérpretes sordos, a los intérpretes que están haciendo voz también, a todas las personas que nos están acompañando eh, para que este espacio sea posible. Muchísimas gracias. También aquí tenemos eh, eh, intérpretes que están haciendo eh, la lengua de señas colombiana y muchos estaban confundidos, decían, ¿cómo así que internacional? Lengua de señas colombiana. Es un aprendizaje, es un aprendizaje. ¿Ven cómo es posible trabajar? Sí, exacto, sí es posible tener las dos lenguas. Así que me eh, alegra gente, muchísimo. Muchas gracias. Las palabras? Vale. Eh, ¿Va a ser algo muy corto para despedirme? Claro de que sí, claro que sí. Agradecer el servicio de interpretación que estuvieron allí haciendo la interpretación directa. De verdad, muchísimas gracias. Y también a Lengua de Señas colombiana. Espero que este espacio sea, haya sido enriquecedor para ustedes. También agradecer a FENIL y FENASCOL eh, por, por, por mantener un trabajo en conjunto, de forma aliada, y que finalmente una esfera pueda complementarse entre una persona sorda y los demás que deseen unirse en contribución y en un trabajo maravilloso. Besos y abrazos. Gracias, gracias, excelente, excelente, gracias. Ok, Son... y también. Eh, yo me despido porque sigo con otro webinar eh, para Australia, entonces ah, también. Perfecto. Le agradezco. Sigues trabajando, wow. Bueno, bueno, millones, millones, infinitas gracias, gracias y gracias a, a todos. Chao.